Hola, hoy voy a hablar de despacho económico de centrales de generación. Yo soy Juan Ramón Camarillo, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a doctor en ingeniería de la Universidad de los Andes. En este video voy a responder a la pregunta de si la subida del de costo de generación de energía tiene relación con hidroituango. Voy a hablar de cómo se hace el despacho económico en Colombia y cómo se determina el precio de bolsa también voy a hacer un ejemplo de despacho económico y termino con algunas conclusiones acerca de hidroituango entonces la no entrada de hidroituango hizo que aumentara la tarifa de energía la respuesta corta es sí la respuesta larga la voy a explicar en este video y tiene que ver con cómo se hace el despacho económico de las centrales de generación entonces cómo se decide qué centrales operan el CNO que es el Centro Nacional de Operación, y los operadores hacen el pronóstico de la demanda de la siguiente semana. Es decir, la semana anterior se pronostica cuál será la demanda de la semana siguiente. Entonces, el Centro Nacional de Operación hace una propuesta, la cual envía a los operadores, y los operadores hacen una contrapropuesta, y con esos dos valores se hace la propuesta final de pronóstico de demanda de la siguiente semana. Luego... Cada día a las 8 de la mañana, las centrales de generación, todas las centrales de generación en Colombia, envían a XM su disponibilidad en megavatios, es decir, la demanda que pueden atender y el precio de energía de esa eh, demanda que van a atender en pesos por megavatio hora. Eso se hace para periodos de una hora, es decir, se hace para la hora que va desde las 0 horas hasta la 1 de la mañana de la 1 a las 2 y así hasta las 12 de, el, de la noche es decir, se hace una oferta 24 ofertas, una para cada hora del día una vez hecho eso el CND programa la operación de las centrales más baratas es decir, comienza con la central más barata luego sigue la segunda más barata y así hasta completar la demanda pronosticada por el CNO y, el precio de bolsa de energía, lo que se llama el precio marginal, es el precio de la energía más cara que se necesita para entender la demanda. Bueno, vamos a ver esto con un ejemplo. Esta es la demanda pronosticada, esto yo me lo inventé. Hay una hora valle y dos picos: pico en el mediodía y un pico a las 6 de la tarde digamos que tengo tres centrales de generación la primera con una capacidad de 100 megavatios y precio de 150 pesos por kilovatio hora excepto en la hora pico que cuesta 180 pesos por kilovatio hora una segunda de menor capacidad de 60 megavatios a 100 pesos por kilovatio hora y que esta central aumenta su capacidad en hora pico a 100 megavatios y el precio a 150 pesos por kilovatio hora en ese horario pico entonces esta central es más barata que la central anterior bueno y tengo una tercera con mayor capacidad de 150 megavatios pero con un costo mayor de 300 pesos por kilovatio hora entonces yo como operador del mercado hago el despacho con la más barata en cada hora y quedaría de la siguiente forma aquí vemos que la G2 es la más barata entonces esa opera siempre la siguiente más barata es G1 entonces esa opera en todos los periodos excepto en el primero y la central más cara solo opera en el horario de demanda pico así las cosas el precio marginal para cada periodo es el siguiente son 100 pesos en el, en el primer periodo, 150 en el segundo, 300 pesos en el tercero, que es el, corresponde al precio de la central más cara, y 150 en el cuarto periodo, que corresponde al precio de la central de generación, la segunda central de generación más barata. Bueno, para concluir, Hidroituango es una central hidroeléctrica como dije en un vídeo anterior es una de las más baratas, la energía hidroeléctrica es más barata que la térmica en general en noviembre del año pasado debió haber entrado la primera etapa de hidroituango que corresponde a 1200 megavatios hidroituango cuando esté completa va a ser una central de capacidad de 2400 megavatios y pasaría a ser la central de generación hidroeléctrica, bueno de cualquier tipo más grande de Colombia entonces al no entrar en operación esos 1200 megavatios pasan a ser atendidos por otras centrales más caras y bueno como lo vimos en el ejemplo anterior esa entrada de generación de centrales más caras hace que el precio marginal aumente y por lo tanto aumenta también el costo de la componente de generación. Muchas gracias por ver el video, en la descripción del video les dejo las fuentes que consulté para hacer el video, los invito a que se suscriban al canal le den me gusta si les gustó y comenten de qué les gustaría que hable en el próximo video. Un abrazo y nos vemos.